¿Cómo están? Ahora estamos esperando a Sole de Hablemos de Chagas que se conecte y arrancamos. Hola. Oli, ¿cómo estás, Sole? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranqui. ¿Me escuchás bien? Sí, ¿vos a mí? Sí, perfecto. Estoy... Ahí estamos. Al final nos encontramos. Sí. <risa> ¿Vale? Ay, perdón, se me perdiste un segundo. O quizás fui sí, yo. Está bien. Me dejaste sola de ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo te viene la cuarentena? ¿Cómo estás tratando? Bien. <risa> bien. Trabajando acá desde casa. Pero bueno, días mejores, días peores, pero acá acá así como... Como a todos. Claro. Total. Eh, si querés, eh, me voy presentando y así vamos arrancando. Dale. Perfecto. Eh, bueno, olis, yo soy Valen, soy Milita en la Mella, estudio medicina hace ya tres años, estoy en tercero. Y nada, la idea de hoy es arrancar con esta charla, un ciclo de charlas que se va a llamar eh, toda enfermedades política, donde vamos a tratar... Ay, perdón, se me corté el internet un segundo. Nada, eso, intentar eh, charlar por estos medios, problemáticas de salud, que hoy en día siguen vigentes, y, y poder discutirlas y seguir repensando y formándonos en, en esta cuarentena. Hoy estamos con Sole, que es de... ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Así que Sole, si te querés presentar. Sí, bueno, soy San Soledad, soy de La Plata, eh, soy licenciada en Biología, estoy en la Facultad de Ciencias Naturales. Eh, además, eh, hice el tramo de formación pedagógica y soy docente en escuelas secundarias. Y trabajo en el Museo de la Plata, coordinando al equipo de educadores del museo, que, eh, bueno, los que trabajan en el servicio de guías son todos docentes, estudiantes, o ingresados en alguna de las carreras de la facultad. Y bueno, desde este lugar, estando ahí en el servicio de guías todavía no lo he terminado, la guía es que, que en realidad se acercó un grupo de personas que, que es como el inicio de este grupo que hablamos de Chávez. Porque habían organizado a los llamaron esos en ese momento, en el 2011, creo que fue, la Semana del Chávez. Y a partir de ahí, se es donde los conocí. Algunos a los conocía porque los conocía de la facultad. En otros no. Y a partir de ahí, me quedé en el grupo. Así que momento. <risa> Qué bueno. Entonces, para, como, para arrancar y, y ir viendo de qué se trata esta, esta charla, la, la primera pregunta que se nos ocurrió era de qué, justamente, en qué consiste la problemática del chas y por qué ustedes deciden hablar de, de Chagas, de esta problemática. Bueno, primero decir quiénes somos, ¿no? Eh, somos un grupo de personas de diferentes lugares, o sea, con diferentes carreras y diferentes ocurridos hay mucha gente de la Facultad de biología o sea, de Biología, eh, después también hay otras facultades, de medicina, de veterinaria, de diseño, tantos diplomados como de alumnos, de estudiantes, eh, algunos son de la Universidad de La Plata, otros son de la UNAP otros son de la UBA, eh, algunos son investigadores, otros también son docentes, o sea, es como un grupo bastante diverso, y a todos nos convoca el tema de la problemática en Chagas. El tema es, bueno, ¿por qué no hablar de todos, no? Eh? porque que justificar que aún, pero bueno, en realidad eh, creo que a todos nos une esto de, de cambiar un poco la mirada hacia o sea, la problemática del sábado nosotros hablamos de problemática, no hablamos de enfermedad, porque en realidad uno puede hacerse un análisis y le puede salir que tiene trepanosoma, que ya lo voy a explicar, trepanosoma, eh, que es el parásito que causa su infección, eh, pero en realidad puedes tener ese triconasoma en tu cuerpo, pero no puedes tener, pues porque nunca tengas ningún síntoma de la enfermedad. Entonces, por eso es que no, no sale la palabra enfermedad, pero en realidad hablamos de problemática, porque no puedes tener ninguno de esos síntomas, y sin embargo, bueno, te dio el análisis que era positivo. Eh, bueno, y desde ese lugar, este grupo de personas, hacemos como diferentes actividades, pasamos en diferentes contextos, en la escuela, en el museo está eh, haciendo actividades de formación tanto para docentes como para estudiantes Un es lo que se llama CG, que es una actividad complementaria de grado eh, que está destinada a estudiantes de diferentes carreras eh, bueno diferentes actividades también en escuelas como les decía eh, y abordamos esta problemática de diferentes como lugares digamos dimensiones nosotros. generalmente cuando... Oh, cortame, ¿no? Con... ¿no? No, no, <ríe> eh, no, no estás es, es eh, cuando... cuando... surge la palabra está estallada, es como que lo primero que surge es eh, la vincita. ¿Eh? O como que hay un montón de estereotipos como ¿no? la vincita, o una determinada, un determinado lugar del país, una determinada vivienda, eh, no necesariamente es así, como las vincitas hablas de un montón de otras cosas, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que hay una ley de chagas, ¿eh? que, que en esa ley hay varias cosas, pero lo importante es que si tenés chagas, te puedes hacer el estudio y el tratamiento, que como tienen que regular en cualquier centro de salud, eh, que todas las mujeres embarazadas tienen que hacerse el estudio de chagas, y que eh, si te da positivo, si las mujer embarazada queda positivo, también se lo van a hacer a todos, a todos tus hijos, entonces van a ir. Que no te pueden hacer, por ejemplo, el estudio de SAS para en el contexto de un preempleo y eso sea causa de que no te contraten o no te pueden discriminar para tener SAF. Entonces, ah, dejamos de hablar de la supa y el tritonograma que el parásito y estamos hablando de otra cosa que tiene que ver ¿no? con la parte política, con la un proceso de enfermedad eh, y también hay cuestiones que tienen que ver de la epidemiología, que todo lo que tiene que ver con la población y con los movimientos, las nuevas configuraciones geográficas. O, o esto que hablaba recién de la discriminación, eso ya no estás hablando de la biocía ni parásico, estás hablando de otra cosa. A eso nos referimos con... Nosotros eh, usamos como la analogía con con esas paloidos o sea, todos saben lo que es un paloidos cópico, es que uno en la mesa y no un mirás y acá dentro tienen unas piedritas y se forman imágenes diferentes los que no saben y bueno, nosotros hablamos de eso, de que cada vez tiene uno mira depende de una persona que mira, depende de cómo mires, eh, vas a formar una imagen diferente, entonces como que esas dimensiones entran en juego no tienen límites preestablecidos ¿no? sino que una, una, vos podés hablar de, de, una, de una cuestión y puede tener y puede ser parte de diferentes dimensiones pero la es que esa forma de la problemática compleja eh, que queremos abordar. Que, que me gustó mucho la, la metáfora del calidoscopio y quería como rescatar algo de lo que habías dicho: que es muy importante la interdisciplinaridad para abarcar cualquier problemática de, de salud. Como, como futuros profesionales de la salud, tenemos que aprender a, a, a que las problemáticas no solamente se solucionan con una medicación o con un análisis sino también trabajando estas diferentes aristas que vos que vos bien nombradas ahí eh, alguien había puesto que se escucha medio bajito no sé si nos escuchan en las dos bajito o si sí, no estoy leyendo ah sí acá se escucha, se escucha medio bajito si no no confago los auriculares no sé para como... Porque este es mi primer video, así que... El <risa> mío <Yo> también. <risa> Por eso, así que no puedo, no puedo opinar mucho. Eh, eh... No, recién vos decías... Ah. Sí, sí, decimos. No, que hablamos de la problemática, esto de los abordajes y la problemática compleja, yo creo que cualquier problemática, si hay salud o no, se puede abordar sí. de la misma manera. Nosotros hablamos de chagas, pero bueno, si no se hacen la excusa para hablar de cualquier otra cosa y siempre se ponen en juego varias miradas. Sí. Ahí dicen que quizás si te acercas un poco más, el micrófono del, del auricular a la boca se escucha mejor. Yo estoy sin... Es este? sin Ahora se escucha mejor. Ahí Perfecto. se escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Dale, listo. Eh, bueno, un poco ya lo estuviste, lo estuviste contando que, que la principal el, o sea, la causa de del Chagas, es el triponosma crucis, pero ¿querés contarnos un poco más cómo se transmite, cómo evoluciona la enfermedad bueno, a lo largo del tiempo? Bueno, hay diferentes eh, vías de transmisión. La de la vinchuca, capaz que es la que todos conocemos quizás. Bueno, el tema es que la vinchuca, primero, claro, que nace, bueno, no sé si todos saben lo que es una vinchuca, es un insecto parecido a una cocaracha, por decirlo de alguna manera, más chito. Eh, entonces, en la bichuca, si pico a alguien que tiene chagas, algún animal, alguna persona que tenga chagas, porque la bichuca nace sana, eh, entonces, en ese caso, que tenga el tripanosoma dentro de su sistema digestivo, como se alimenta de sangre, cuando nos pica, nosotros nos rascamos y a nuestro sistema ingresa eh, la caca donde está el tripanosoma. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a tener tripanosoma. Esa es una de las vías de transmisión. Después puede ser que se transmita desde la, de la madre a hijos, por eso es tan importante que se hagan en los estudios en el embarazo, durante el embarazo, y en realidad que cualquier mujer en edad fértil se haga el estudio es lo mejor. Eh, después también se puede, um, otra vía de transmisión puede ser la comida o la bebida que esté contaminada con estos parásitos, por ejemplo, que hablábamos recién. Claro. O también puede ser... Eh, por sangre que tenga que no esté debidamente chequeada, se hacen los estudios cuando uno va a recibir una transfusión, obviamente no pueden donar sangre a una persona que tenga chagas, pero bueno, ha pasado en algún momento, hace ya años. Eh, y después también por accidentes laborales, ¿no? También los investigadores que trabajan con sangre que pueda tener chagas por un accidente puede ser que se, se, se, se contaste en mis claro Eso serían como las guías de transmisión. Es importante también... Es decir, cuáles no son las vías de transmisión. Por ejemplo, si tomamos mate con una persona con chagas y si le damos un abrazo, un beso, por eso no se transmite. Solamente es por las que, por las que dije antes, digamos, porque está intermedio de la vinculca o de la madre al hijo, o si no, no se contagia. Perfecto. Y cuál es, ¿cuál es la sintomatología de una persona que, que presenta chagas? Generalmente. Bueno, Hablamos como de diferentes fases, tenemos una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es cuando recién te fijó, digamos, la bichuca o recién entró el tripanosoma por alguna de las otras vías en tu cuerpo. Y Generalmente eh, puede ser que tenga síntomas tipo de, de gripe, justo ahora que estamos con toda la gripe, pero bueno, de refrío, no es muy bueno lo que estoy contando, pero bueno, eso sí, que vamos a hacer. Eh, y, y puede ser que esa después la fase de crónica sea asintomática, o sea, que nunca tenga síntomas, por eso que hablábamos al principio, o sea, que nunca tengas nada, ¿no? O puede ser que sí tengas síntomas, esos síntomas no necesariamente van a aparecer en el diente piscón o bichucón y ven si estén en contacto con el parásito, puede ser que aparezcan este 40 años después, y los síntomas son generalmente los que están vinculados al digestivo y al cardíaco, o sea, todo lo que afecta al sistema el sistema circulatorio vendría a ser, pues, la parte del corazón, y educativa bien eh, ahí... pero como ah. sí, sí, sí, decimos sí. no, no, sí que no, que justo ahí hecho no, una pregunta no, no, no. pero pero la contestaron o sea, preguntaron si sexualmente se tra se podía transmitir el el no. parásito mm. y ahí justo una compañera contestó que no no, no, sexualmente no y y nada, estabas terminando con esto de, de la sintomatología bueno, decía que entonces los síntomas tienen que ver con lo que con el corazón o con el sistema digestivo, pero también puede ser que no, que nunca tengas ningún síntoma de la enfermedad, que tengas el tripanosoma pero no tengas ningún síntoma. Claro. Y, y súper importante esto que decías, como reiterarlo, de, de a veces como chequearse o, o, o recurrir a, a los chequeos anuales por estas cosas, ¿no? Como, como la importancia también de, de no descuidarnos con esas cosas. Claro, lo más importante es eso, es decir, bueno, si me hago el análisis de tal, saber que te lo podés hacer en cualquier institución pública, eh, y que si te que sale que tenés, que tenés tripanosoma, o sea, lo, que, lo más importante es el chequeo anual, ¿no? porque como decíamos, que puede ser que no tengas nunca ningún síntoma, el tema es, si, si lo vas a tener, que estés enterado lo antes posible. Entonces en ese caso hay diferentes medidas que tomar, el médico te va a decir el que te trata que si vas a tomar alguna medicación que tiene que ver con, con el Chagas, o si vas a tomar una medicación que está más vinculada al efecto, que, o al síntoma que vos tenés, eso va a depender del médico, va a depender de la edad que vos tengas, un montón de variables. Claro. Acá justo preguntan, una pregunta como sobre los medios de transmisión que me parece súper interesante, es decir, a los órganos que se trasplantan se les hacen estudios, o a la persona que, que va a trasplantar órganos se les hacen estudios de chagas para ver si si tiene, sí, sí es, o sea la persona que trasplant que va a recibir un órgano, o sea al, al que va a donar un órgano digamos este órgano sale a hacer estudio es lo mismo que con la sangre que decía al principio, claro, y justo hablaste de, de medicación y cuál es? y se me expresa pregunta de cuáles son las diferentes maneras de tratamiento y si hay alguna, nada alguna discusión o controversia alrededor de, de estos tratamientos yo creo que eh, controversia con todo, no o sea, sabía, <risa> pero bueno, las meditaciones son eh, bueno, hay, hay una que se llama venia sol, hay otra más, eh, por su modo, creo, bueno, son enfermedades que es, es como son, que atacan el parásito, digamos. Eh, controversias, hay un montón. El tema que todos suponen de acuerdo es que los menores de 18 años, las personas menores de 18 años que se enteraron que tienen este el, el, el, muy factible que al tomar esa medicación se cure. Eh, lo que yo decía hoy, capaz que una persona mayor de esa edad, eh, que por ejemplo tiene síntomas o que se entera que tiene SABAS, lo que hacen es eh, atacar, al, o sea, darle una medicación o trabajar sobre el efecto que le está ocasionando. Capaz que no le dan esa medicación específica para SABAS, pero se trabaja sobre si tiene, por ejemplo, problemas cardíacos, o problemas digestivos, bueno, la medicación va para ese lado. Claro. Y acá preguntaban también, yo voy leyendo el chat a medida que, que vamos hablando, que si, si los síntomas cardiológicos pueden ser de presentación aguda. Aguda a qué se refiere, como que... Claro, como entiendo que, que dentro de, de los síntomas pueden ser ¿Dentro crónicos. ¿Dentro de la fase aguda? Sí, no sé si, si la maca que hizo la pregunta quiere explayarse un poco más porque yo tampoco la termino de entender pero supongo ah, que, que el bueno. tipo de, de síntoma cardíaco se refiere como es un no sé un infarto o no no no no digo no no no <risa> bueno no soy médica no soy médica así que no me sé si me voy a meter ahí pero eh, nada se, se hace un chequeo cardiológico y ahí y ahí van te van a decir pero no es que se va a infartar tampoco pongamos cosas que dice sabio que ahora todos saben hacerse un electrocardiograma, claro, no se rompe, se rompe la cuarentena para hacer un electrocardiograma. Claro, claro en la etapa mundo. aguda, cuáles son los síntomas como en la etapa. No, aguda? No, no, en la, en, la, en la fase aguda que yo contaba hoy, no, no tenés esos síntomas. O sea, los síntomas son muy fáciles de, de confundir con un refrío, así de tener capaz de fiebre y eso, no tiene que ver con o sea, los, los síntomas que hablábamos de que afecta al corazón o que afecta al sistema digestivo, tienen más que ver con la fase crónica. Y acá preguntan también si el chaga se puede curar. Y si no, sí. si puede generar la muerte. Si es tipo un factor que puede generar el fallecimiento de la persona que lo tenga. Ya, es lo que decía hoy. Si vos tenés menor de 18, sos menor de 18 años y te enterás que tenés chaga, y tomás la medicación lo más fácil es que te cures. Eh, y después lo que se hace, si vos ya sos una persona más grande, lo que se hace es trabajar sobre el síntoma que tenés. No es que necesariamente, si te van a decir que vos tenés chagas, vas a pensar en que te vas a morir. No es necesariamente así. Claro. Y ahora ya como para pasar un, a un eje más social, ¿cuáles son, o, o ustedes creen que, que hay determinantes sociales, económicos y culturales respecto a esta problemática? Un poco ya hablábamos de esta discriminación o estigmatización que puede haber, pero ¿cómo, ¿cómo se ve o cómo ustedes abordan este tipo de, de problemáticas? Mira, nosotros creemos que el abordaje de la problemática es en diferentes contextos, con diferentes personas, y eso va a hacer que como que se visualice más, capaz que es menos visible pero el hecho de, de hacer un taller, de hacer un taller en una, no sé, en una escuela, hacer o sea, como que eso hace como que vamos multiplicando la información y llega a diferentes lugares. Eso para nosotros es fundamental. Y también eh, el lugar en el que nos ponemos que es decir, bueno, no es que vamos a una escuela o vamos no sé, a, a otro lado y aceptamos una, como una clase de chagas. no. La idea es siempre es generar el vínculo con nosotros, eh, y que sea como una construcción, ¿no?, sentarnos de, o pararnos en un lugar y decir, bueno, vamos a darte una clase y te explicamos esto, porque vos no sabes, no, la idea es todos podemos salir de atrás, todos podemos tener algo que decir, puede ser rechaz, como la excusa, como decía hoy, puede ser cualquier otra cosa, pero reconociendo siempre los saberes de, de los otros. de los otros. Claro, re. ¿Y, y cuáles son los determinantes sociales o culturales, o económicos, que, que se consideran en este tipo de problemáticas? Y creo que el tema de la discriminación o el tema de eso del no acceso a de, no, sé, no acceso a la salud, es decir bueno, no saber que puedo ir a cualquier centro de salud y me puedo hacer el estudio, creo que el desconocimiento, la falta de información es un gran determinante. Sí. Por eso también es que nosotros en un principio eh, el hecho de trabajar con docentes nos pareció siempre que es como multiplicador, ¿no? Porque uno trabaja con un docente que a su vez da clases en, con, a un montón de alumnos en diferentes escuelas y que a su vez los chicos van y lo cuentan en su casa. Entonces ahí es como que se va haciendo como una cadena y por eso lo de es multiplicador. Uy, ahí en los mensajes se escriben mensajes de largo. <risa> sí. Eh, um... Uy, es una pregunta re compleja. Si sí, tienen no, información... A ver, la mitad de las cosas. a ver, ¿querés que te la lea? Ah, sí. Si sí, tienen información sobre posibles causas u obstáculos que llevan a los niños, hijos de madres, pero positivas, no llegan al diagnóstico completo, por no, si ende, perder... No, la verdad no tengo ni idea esto. Podemos averiguar. Después voy a dejarlo, estaría bueno... Eh, bueno además de que se pueden contactar por el Instagram hablamos de Chagas también tenemos un Facebook también tenemos un Twitter también tenemos una página que bueno por ahí nos pueden hacer todas las consultas eh, tengan ganas de cosas que tengan ganas de saber y nosotros les respondemos es muy bueno, es decir, leo como la mitad de la pregunta hay que no, no leo como toda la pregunta completa porque podemos averiguarlo y podemos responder <risa> Total. Eh, y ya como pasando a, a más como lo que se puede hacer o, o qué, qué herramientas hay hoy para para estos para esta problemática, ¿cuáles son las políticas o programas que existen o cómo se, para el manejo de esta problemática? Bueno, hay como diferentes programas desde, desde el Estado, justo cuando cambió el gobierno, eh, algunos de los, de los integrantes del proyecto los llamaban a una reunión para hablar sobre el tema, después de los todo en ¿no? Pero sí, hay proyectos de programas y también hay mucha investigación. Hay muchos de nuestros compañeros que investigan sobre temas tema, o sea, eh, sobre los insecticidas, ya o sea, sobre los test. Por ejemplo, hay una compañera que trabaja sobre un test para recién nacidos, eh, bueno, el tema de las vacunas que siguen investigando ustedes. También hay otros compañeros que, capaz que no están en el proyecto, pero en algunos sí, que trabajaron sobre una aplicación. Que está bueno, es en una aplicación GeoBeans. La pueden buscar y en GeoBeans, incluso le aparece como un viejito de una binsuca. Eh, que permite, uno la puede cargar, es gratuita la carga en anticelular. Uno ve una binsuca o ve algo con un insecto parecido a una binsuca y le saca fotos y la puede determinar. Eh, ah. y también con ese se va a construir se va construyendo como un mapa, entonces en el, cuando la determinación es positiva para la bínsuca, eh, eso queda como está grabado, digamos, eh, en, en un mapa donde aparece el sitio en donde se encontró. Está bueno también. O sea, hay investigación desde, desde nuestros compañeros y también desde otras personas que en otros lugares no se la han la y ya que, que estoy hablando de, de investigación y de todas estas innovaciones ¿qué tan, como, ¿qué tan próximos estamos a obtener esto, más, más herramientas para la prevención o, o para la para el ay no me sale la palabra ahora, para el tratamiento, si bien hablaste que, que hay bastantes avances y contaste esto de del test para, para los bebés y eso, ¿hay alguna como ¿Avance también con, más en tema de tratamiento cosas así, ¿o, o se sigue investigando constantemente? No, se sigue investigando constantemente y hay diferentes grupos que trabajan sobre el tema. ¿Y la investigación se da más a nivel del Estado de, o de o de, o de laboratorios privados? No sé de laboratorios privados, sé que hay diferentes asociaciones, que no todo, de, todo lo que está vinculado al Estado, también hay otras asociaciones que trabajan sobre la problemática. Eh, y también hay como grupos de personas, no necesariamente hablando de investigación, pero por ejemplo hay un grupo de personas que, que es del MUNIS, ya no me acuerdo cómo se llama, eh, que, que son algunos que tienen chavas, otros que no, que trabajan sobre esto de la discusión y demás. Eh, eh, y hay otras asociaciones que trabajan no necesariamente con chavas, pero sí como con personas que sufren discriminación y demás y han trabajado con chavas. Claro. Acá otra pregunta que, que, que dicen, es si estamos cerca de la vacuna contra el Chagas. No, no, sé, no, no tengo lo último de lo último, a mí no me cuentan lo último de lo último, pero sé que hay gente que estudia. No, no, no tengo no tengo todas las respuestas. No, yo que no creo que nadie las tiene. No, seguramente. Y, pero bueno, Ay, lo que no me salía era eh, Viviendo con Chagas del Mundo, que no les quería dejar de nombrar. Y la otra asociación es así, porque o sea, ¿no? además de investigadores, también está a bueno hablar de esas asociaciones de personas que se juntan y se ponen esto a mirar como de, de otra manera y también eh, solucionan determinadas problemáticas. Está bueno si hay una persona que sufre si, si discriminación, que hace una asociación a la que puede ir y puede contar el problema que tuvo y la resuelvan, está bueno también contarlo. Total. Y preguntan si las vintucas pueden encontrarse únicamente en zonas rurales, en zonas urbanas. No Las vintucas eh, en realidad están desde Río Negro hasta Jujuy. Eh, se pueden encontrar en, en zonas rurales. Es más difícil, capaz encontrarlas en la ciudad de Buenos Aires es más difícil, pero sí en el interior de Buenos Aires se han encontrado. Eh, igual, como decía hoy al principio, eh, lo importante es saber que Primero que las bensucas eh, hay diferentes especies, eh, hay algunas, eh, capaz que son muy parecidas, las bensucas, yo decir contaba que se alimentan de sangre, pero hay otras que se alimentan de plantas, que son creadoras, capaz que son parecidas, no estamos hablando de lo mismo, eh, y también es importante rescatar que si uno encuentra una bensuca en su casa, en el patio de su casa, o donde fuera, no necesariamente eh, va a ser con tener el trepanozoma, porque como yo decía, nace, sin Mm, tripa, no somos, entonces acá tenemos una visita pero está sano. entonces no pasa nada claro y habías hablado al principio de, del vivo sobre la ley que hay una ley de chas que, que, que, que creo, por lo menos yo hasta que me puse a investigar un poco más, no la conocía, por ejemplo ¿qué implica? ¿cuándo salió? la ley del 2007 es la 26 281, los estoy leyendo porque que acá ¿eh? cada... <risa> <toda> la memoria. <risa> Después también quería contar de algunos eh, materiales que tenemos que están en digital. Es que, por ejemplo, los eh, dibujó una compañera nuestra. Amor, sí, hermosos. La... Está, está, está la... muy bueno, linda. Eh, la ley entonces lo que dice es esto, que si vos tenés a, tenés el derecho a, a tratarte gratuitamente, de que no te pueden discriminar por es, es algo que no todo el mundo sabe, que capaz que... Eh, les ha pasado algo de esto y, bueno, tenés una ley que te ampara, en la cual puedes decir que, por ejemplo, no te pueden hacer en, en el contexto del preempleo, el análisis de chavos, eh, o lo que yo les decía, que todo el diagnóstico de toda mujer embarazada eh, también hay que hacerlo y también hace sus sí da positivo eh, Eso sobre todo, el tema de la discriminación y los estudios. Claro. Y, no, no um, ay, sí, sí. No, que les quería contar que teníamos, nosotros en eh, las actividades que hacemos, eh, tenemos como diferentes recursos que utilizamos, más allá de, bueno, acá teníamos un... Este, por ejemplo, ¿no? Tenemos también como diferentes eh, materiales que usamos, que en realidad los usamos, también hay cálculos, bueno, también es el pin que tengo acá. Eh, como diferentes materiales que utilizamos en diferentes contextos, Contextos, algunos que están más destinados a, a docentes, eh, a público general, Las que les mostré recién, esta por ejemplo es más para la familia, es algo muy cortito, es muy muy cortito para como abordar la problemática en el contexto de una familia que tenga ganas de leer sobre el tema, hay otras que están destinadas más para docentes, estas que son de, de Juan y Mateo, que es una serie que se hizo en Paca Paca, que pueden, la pueden encontrar en YouTube, eh, que son capítulos también destinados a niños y niñas, obviamente, y son muy cortitos y hablan sobre la problemática. Además de los calcos, también tenemos diferentes postales, estas todas las, las usamos en, en las diferentes actividades. Y las postales las hicieron eh, diferentes artistas, todos los años tenemos unas postales distintas. ¡Qué hermoso! Empecé a buscar en mi casa, pensé que no tenía nada, y de golpe encontré como un montón de cosas en la mesa de sorpresa de, de papeles viste Pero bueno. y recién hablabas esto de que tienen diferentes materiales por ejemplo para, para el nivel primario secundario de las escuelas cómo trabajan o laburan o, o intentan que se trate este tema en esos en esos lugares que es súper importante también porque es como sí es súper importante eh, tenemos dos fechas. bueno, en, en la escuela se trabaja mucho con el calendario escolar, eh, tenemos dos fechas: el 14 de abril, que es el día mundial, de SAS, y el último viernes de agosto, que es el día nacional por una Argentina, de, de SAS. Eh, lo que nosotros tratamos en la escuela es de abordarlo también, de como hablábamos hoy, es el mismo abordaje que le damos cuando trabajamos con en las capacitaciones y demás, es el mismo que creemos que se le puede dar en la escuela, porque como que el chagas termina como una excusa y vos podés hablar de otra cosa, podés hablar de migraciones, eh, porque bueno, hoy hablábamos de la vinzuca pero en realidad lo importante es que gente que tenga chagas eh, hay en todo el mundo, entonces no importa tanto dónde vive la vinzuca porque la gente migra, por cuestiones laborales, por lo que sea, entonces... Eh, un tema para abordar, una excusa para abordar, hablar del chavas, puede ser el tema de las migraciones, también puedes hablar más de lo biológico, capaz, si haces diversidad clase de biología, se puede trabajar más desde lo biológico de la diversidad, de hablar de un insecto o de hablar de un parásito. Eh, pero siempre eh, también apuntamos a trabajar en, desde esa complejidad de, de, de dimensiones. No ir solo a lo biológico solo a lo médico. Así. Porque también puedes hablar de leyes, por ejemplo. ¿Qué significa que hace una ley? También se puede hablar de ese lugar. Trabajamos uh -huh. mucho con docentes, como parte del equipo, y también porque tenemos contacto con escuelas, y tratamos de, bueno, de cuando nos piden ir, trabajar tanto con los docentes, las docentes, como con los alumnos. alumnos. Sí, y un poco ya contaste que trataba que, que la ley y, y lo que implicaba, pero... Me disparaste justo la pregunta, como, ¿qué significa que hay una ley? Tipo, ¿qué, qué, ¿Por qué es tan importante saber que hay una ley de chagas? Por... Sí, porque es importante porque no puedes, no te pueden, por ejemplo, no pueden discriminar a un chico o una chica en la escuela porque hay una ley que lo ampara. O sea, estaría infringiendo a la institución, estaría infringiendo la ley. No te pueden, hacer el, no te pueden decir que no, si te hacen el estudio de, de chagas y no te dan un trabajo porque te chagas, justamente, eh, también esa, esa empresa o lo que fuera está infringiendo la ley, entonces eso es súper importante porque vos tenés de dónde agarrarte, no es que, ah bueno, está mal que te lo hagan, no, está mal, está mal y además es influyendo la ley, entonces creo que está bueno, está bueno. O sea, siempre la información, sea, esa, o sea de lo que sea, va a ser poder, porque a vos te va a permitir mirar las cosas de otra manera, o poner en discusión, o no creerte cualquier cosa que tú entonces, si uno escucha, eh, ¿qué pasa? Más de una vez, no solamente con chagas, ¿no? Si uno escucha en un medio de comunicación, ay si te está, te morís. Y bueno, no, no te morís. Entonces, está bueno saberlo. Y de y como una pregunta más como para ir cerrando y, y, y pensando todo lo que nos estuviste contando, que es súper interesante y súper importante, ¿Cómo, ¿cómo nos podemos involucrar en la lucha contra el chagas? ¿Cuál puede ser nuestro rol? Tanto como futuros profesionales de salud como no. Yo creo que el, lo fundamental es la información, el conocimiento es lo fundamental, uno sabe de lo que está hablando, eh, y cuando hablábamos hoy, del, bueno, también decían, en, cuando en, en, en, hablaron en el Instagram de toda la comunidad política, creo que el rol político, nosotros estábamos muy acostumbrados a poner, cuando hablas de la de la política, hablar como en el otro, ¿no? Como, bueno, el otro, el que tiene el poder de hacer la ley, el otro, el que tiene el poder de, no sé, y en realidad eh, todo es político. ¿no? La educación es política, porque esto es político, que ustedes hayan decidido hablar de sagas es una decisión política. Entonces, es una manera de involucrarse en la problemática. Que un docente decida hablar de, de sagas en una, en una clase, sea de la materia que sea, también. O sea, son todas decisiones que hacen a involucrarse en la problemática. Sí. Es como, eso, es muy importante, siento como que entender que, que las que el Chagas, que, que generalmente en la facultad lo hablamos como una enfermedad o, o como un, se lo conoce, ¿no? Como el mal de Chagas. Es súper, como vos planteabas al principio, discriminatorio. y Es importante saber que es esto una problemática, un conjunto de cosas que se ven con diferentes aristas, como cualquier problemática. Eh, y nada, me parece súper interesante lo que estuviste trayendo hoy. Y no sé si querés agregar algo más o... o Quería decir, decir eso, que vos esto, que dijiste lo de mal de Chagas. Nosotros no hablamos de mal de chagas por la connotación que tiene eso de mal. O sea, que vos te dicen que tenés el mal de chagas, decís está para atrás, decís, ¿no? Porque es como, tiene una connotación negativa. Tampoco hablamos de chagas y todo, porque vos tampoco vas a hablar a una persona que tiene cáncer, no le vas a decir canceroso, o a una persona que tiene sí, ya, sí, lo sí, sí, sí, ¿no? no. O sea, también sí. por eso es como que, el tema de las palabras, cómo pesan, ¿no? Determinadas palabras, decís, bueno, tenés mal de chagas, ya Es como sumamente negativo, y lo importante es saber que no necesariamente va a ser así y siempre con control, con, o sea primero con conocimiento porque lo importante es saber si uno lo tiene o no y después con control médico no necesariamente va a serlo de esa manera. Okay. Eh, y lo que quería agregar era que nada que nos visiten, en el que busquen en, la, en, en internet en nuestra página, de que hablamos cuando hablamos de chavas, que nos sigan en Instagram, eh, o que entren en Facebook o en Twitter. Eh, que nada, cualquier duda o cualquier duda que haya quedado, porque no leí las preguntas yo, así que cualquier, si quieren hacer la misma pregunta por esas vías estaría bueno eh, cualquier duda que nos contaste Acá justo hicieron una pregunta al final, que es eh, no, no sé si Bueno, dale, eh, dale, dale. ¿Cómo <ríe> Estoy eh, de... ¿Cuáles son los estudios epidemiológicos si se saben actuales en el país de Chagas más o menos? Eh, sí, hay estudios, pero no tengo en la cabeza, pero sí se hacen, hacen, hay estudios, hay mucho de, en cuanto a epidemiología. Perfecto, entonces, eso, invitarles a todos a seguir a, a de qué hablamos cuando hablamos de Chagas, en Instagram es Hablemos de Chagas, y, y nada, a invitarles también a los diferentes ciclos y a las diferentes charlas que vamos a estar haciendo a lo largo de esta cuarentena que se van a llamar, es un ciclo que inauguramos hoy, que es eh, toda enfermedades es política todas, y, y nada, invitarles a que nos sigan vamos a hablar de dengue, de VIH, de, de todas y si quieren hablar de alguna en particular o si, si les interesa algún, alguna problemática de salud en particular nos pueden escribir y, y también lo podemos sumar no hay ningún problema así que muchísimas gracias Sole y a, no, y a la gente a no, no, a vos posta que que fue altísima, todo lo que lo dijiste fue súper interesante y siento que no, hace, no se habla mucho en la facultad. Esta es una realidad. No, no se habla. Sí. Así que nada, eso, muchas, muchas gracias a todos los que se unieron y estuvieron en el vivo, y cualquier cosa que quedar guardado, así que lo pueden volver a ver y si tienen alguna duda, les escriben a ellos que son unos genios. Buenísimo, así muchas gracias. Gracias muchas por gracias. estar. A vos. Hasta Chao. Luego. Suerte. Chao. Chao.